Bueno, En esta hora les traigo una información que les beneficiará a todos, un consejo que les quiero dar es que no hagan esto en sus computadores, resulta que he visto unos videos en youtube donde les dicen que van a que esto les va a servir para acelerar su procesador al 100% y su memoria y resulta que a muchos eh, le funciona al comienzo pero después el sistema comienza a, a fallar debido a ese comando que introducen que es el siguiente una vez aquí dan clic en arranque y luego opciones avanzadas y ustedes seleccionan aquí, luego aquí y escogen el número procesador. O sea, esto funciona solo si ustedes tienen una capacidad de memoria bastante favorable. En mi caso, eso yo lo haría en caso de que pues en caso de que tuviera 12 GB de memoria que mi computador es Core i7, Asus es Core i7 y soporta 12 GB y solo tiene 4 GB de memoria ram si, si el computador de ustedes solo tiene 2 gigas hasta 6 gigas de memoria ram no le hagan ese proceso porque van a, a hacer que el sistema no corra bien porque para uno hacer ese tipo de cosas tiene que tener mucha memoria para que eso le pueda o sea, llevar la secuencia al procesador si yo escojo los cuatro núcleos mi computador comienza a ponerse lento y el sistema operativo no va a, come, va a comenzar a, a fallar debido a que no hay una proporcionalidad entre la memoria y el procesador entonces para hacer un tipo de cosas eso deben de tener al menos 6 gigas, 6 gigas de memoria y un procesador que sea core 5 por si es core 7 las 6 gigas no le van a soportar entonces si ustedes hacen eso va a comenzar a fallar el procesador con el tiempo y cuando abran muchas ventanas se va a pegar el sistema debido a que las memorias no van a darle abasto a, lo, a las exigencias que hace el procesador en mi caso eh, ah lo otro que les quería decir es que se me estaba pasando es que si ustedes activan esto palomean aquí palomean aquí y esto lo dejan desmarcado luego han clic en aceptar y reinician en el computador el sistema operativo se les va a dañar al instante o si no se le daña al instante eh, se les dañará al, al rato o sea que es muy delicado esta parte aquí si van a seleccionar los dos si van a, a, a aumentar la velocidad del procesador deben de seleccionar también acá porque si no el sistema operativo se va a dañar entonces les aconsejo que no practiquen eso si no tienen más de 8 más de 6 GB de memoria de memoria RAM y porque eso les va a dañar el sistema operativo y no les va a correr muy bien. Una cosa es el sistema operativo, otra cosa es el computador. Dañas el sistema, no el computador. Lo inicia el sistema a fallar. Porque todo viene eh, bien configurado para que trabaje la memoria y el procesador eh, a la mano, que todo lo hagan en concordancia. Así que les aconsejo que no practiquen esa, esa actividad. Eso, eso, eso que está pues corriendo en Internet y en YouTube y muchos lo están haciendo y eso está haciendo que el sistema operativo no les corra bien. Entonces, eso es el consejo que les tenía y espero que la pasen bien y no olviden de comentar. Chao.